Hola, espero que te encuentres bien. Soy el profesor Ezequiel Cuevas. Les voy a platicar de un tema muy interesante que estoy seguro les va a encantar. Gráficas circulares. Antes de comenzar, recordemos unos conceptos básicos. Aquí tengo una gráfica circular. Los elementos de una gráfica circular son la misma gráfica, el título de la gráfica, las acotaciones o leyendas y los datos que tiene la gráfica. La gráfica de la gráfica circular también se le conoce con el nombre de gráfica de sector, gráfica de pastel, gráfica de torta, gráfica de pizza o gráfica de 360 grados. Una gráfica circular o de pastel, es una representación de datos estadísticos y está dividido en sectores circulares y entonces cada color es un sector circular un sector circular es el área de un círculo comprendido entre dos radios y el arco que los conecta, entonces tenemos aquí un radio que sale del centro de la, de la gráfica y otro radio y este es el arco que los conecta entonces tenemos dos radios y un arco que nos conecta cada sector tiene dos radios y un arco que los conecta uno y dos radios y un arco uno y dos radios y un arco que los conecta cada sector circular representa un porcentaje del total de la frecuencia de ellos en este, en este caso cada dato que tiene aquí es ese porcentaje es el número de veces que se repite un dato o un suceso. Veamos el primer ejemplo de cómo trazar gráficas circulares para determinar el color favorito de un grupo de alumnos. En esta tabla, la primera columna es el color de la encuesta y en la segunda columna es la frecuencia absoluta. Y la frecuencia absoluta es el número de veces que se repite un dato o un suceso. En este caso, 7 alumnos prefieren el color rosa. 11 alumnos prefieren el color amarillo. 5 alumnos prefieren el color azul. 15 alumnos prefieren el color verde. 2 alumnos prefieren el color negro. Total de alumnos, 40. Total de sucesos, 40. O total de datos, 40. ¿Sí? Bueno, ahora, la frecuencia relativa a fracción es el número fraccionario de 7 que es el valor de la frecuencia absoluta entre el total de la encuesta o el total de datos. En este caso sería 7 entre 40. La frecuencia relativa decimal es el cociente de esta división, 7 entre 40, que me da como resultado 0.175 el porcentaje vamos a multiplicar la frecuencia relativa decimal 0.175 por 100 y me da como resultado 17.5% que sería lo mismo si recorremos dos posiciones a la derecha el punto decimal 1 y 2 el ángulo del sector circular lo multiplicamos o lo encontramos multiplicando la frecuencia relativa decimal en este caso es 0.175 por 360 grados es lo que mide una, un círculo y me daría como resultado 63 grados continuamos Oh, este, vamos a calcular la frecuencia relativa de los 11 niños que prefieren el color amarillo entonces la frecuencia relativa a fracción es 11 entre el total de la encuesta 11 entre 40 la frecuencia relativa decimal es la división de 11 entre 40 en este caso es 0.275 el porcentaje multiplicamos la frecuencia relativa decimal esta por 100 y me da como resultado 27.5 por ciento y es lo mismo si recorremos el punto dos posiciones a la derecha el ángulo del sector circular lo sacamos o lo encontramos multiplicando la frecuencia relativa decimal esta por dos, por 360 grados que es la medida de un círculo y me da como resultado 99 grados continuamos con los 5 alumnos que prefieren el color azul para obtener la frecuencia relativa o fracción, ponemos el valor de la frecuencia absoluta, que es 5, entre el total de la encuesta, o el total de datos, que es 40. La frecuencia relativa decimal, hacemos la división 5 entre 40 y ponemos aquí el valor, el resultado en este caso es 1.125. y el porcentaje multiplicamos la frecuencia relativa decimal que es .125 por 100 y me da como resultado 12.5%, que es lo mismo si recorremos dos veces la posición hacia la derecha del punto decimal. El ángulo del sector circular lo encontramos multiplicando la frecuencia relativa decimal 0.125 por 360 grados del círculo. Y esto es igual a 45 grados. Entonces la frecuencia relativa a fracción es 15 entre el total de datos. 40. Que es 15, Esa es la frecuencia de valor absoluto o valor absoluto. Y la frecuencia relativa decimal es la división de 15 entre 40. Que me da como resultado 0.375. Para encontrar el porcentaje multiplicamos la frecuencia relativa decimal. 0.375 por 100. Y me da como resultado del producto 37.5%. por ciento. Es lo mismo si recorremos el punto decimal hacia la derecha, dos posiciones. Para encontrar el ángulo del sector circular, vamos a multiplicar la frecuencia relativa decimal 0.375 por 360 grados del círculo. Y me da como resultado 135 grados. Continuamos con los dos alumnos que prefieren en el color negro. Entonces tenemos la frecuencia absoluta entre el total de datos o el total de alumnos. Es, en este caso serían dos entre 40. La frecuencia relativa decimal es la división de estos dos. Que me da como resultado de la división o el cociente de la división .05. Para encontrar el porcentaje... multiplicamos la frecuencia relativa decimal 0.05 por 100 y tenemos un producto del 5% para encontrar el ángulo del sector circular multiplicamos la frecuencia relativa decimal por 360 grados del círculo y me da como resultado 18 ah, grados bueno, ya terminamos de hacer las operaciones pero tenemos que tomar en cuenta que si sumamos todos esos números fraccionarios todos tienen el 40 como denominador por lo tanto para sumar eso solamente sumamos los numeradores y me da 40 entre 40 Y esto es igual a 1. Es un entero. Está perfecto. Sumamos las, la frecuencia relativa decimal. Cada uno. Y me da como resultado 1. Sumamos los porcentajes. 17.5 más 27.5 más 12.5 más 37.5 más 5. Me da como resultado el 100%. Si sumamos los ángulos, 63 grados, 99 grados, 45 grados, 135 y 18 grados, me da como resultado 360 grados. Aquí debemos de tomar en cuenta, si al hacer la división es un número infinito, ya sea que pongamos aquí el número truncado o redondeado, eso puede ser que se, se llegue en esta primera, en esta columna a un número cercano al 1 o que se pase un poquito del 1 dependiendo si lo redondeamos o fue truncado en este caso es lo mismo puede ser que llegue muy cerca del 100 o se pase un poco del 100 por lo mismo que les comento que pueden ser números infinitos y nada más se redondea o se trunca y por lo, por lo siguiente el ángulo también va a ser muy cercano al 360 grados Ojo, se pasaría poquito, dependiendo si los números de la frecuencia relativa decimal fueron truncados o redondeados. Si son exactos, como en este caso, no hay ningún problema, salen exactos todos. Bueno, ahora vamos a trazarlo. Primero, identificamos dónde está el centro. El círculo. Sí. ¿Sí? Ahora vamos a trazar el primer radio. El primer radio lo podemos trazar así, vertical, o lo podemos trazar de esta forma o horizontal de la forma que ustedes quieran el primer radio en este caso yo lo voy a trazar así de este. este es el primer radio y en el primer radio vamos a empezar a trazar de mayor a menor ya sea de, de forma de la manecilla del, del reloj o de forma contraria ¿sí? cualquiera de las dos formas es correcto entonces vamos a empezar del mayor al menor el mayor de todos los ángulos es 135 este es el mayor 1 entonces vamos a centrar centramos aquí el centro del transportador y alineamos con el 0 y tenemos que buscar 135 como estamos alineando el 0 de este lado 135 aquí tenemos 130 y aquí sería el 35 ¿sí? y ahora trazamos y continuamos trazando ahora el número 2 ¿cuál es el, el, el ángulo más grande? este es el ángulo más grande 99, vamos a trazar de este lado el ángulo ya, ya tenemos alineado el ángulo el centro del, del transportador y alineamos el 0 y de este lado entonces vamos a buscar el 99 entonces aquí estamos el 100 entonces el 99 está aquí y trazamos después el número 3 el número 3 es el color rosa en este caso vamos a centrar el centro del transportador y alineamos con el radio el 0. Y buscamos los 63. Este es el 0. Tenemos aquí 60 y tres rayitas más. Ahí está. ángulo el centro del transportador y el ángulo en este caso son 45 son 40 y 45 y trazamos bueno este sería el último el quinto ángulo que vamos a trazar por lógica aquí nos daría 18 grados miren, aquí están los 18 grados perfecto, quedó bien entonces ahora vamos a poner los porcentajes y vamos con el cuarto este es el más grande son 45 grados al del número 1 que trazamos primero fueron 135 grados su porcentaje son 37.5 ponemos aquí el porcentaje no los grados con los que trazamos el el sector circular el número 2 fueron 99 grados del ángulo del sector circular pero su porcentaje son 27.5%. El número 3 que son 63 grados, pero su porcentaje es 17.5. Del cuarto son 45 grados, pero su porcentaje es 12.5. Y del último son 18 grados pero su porcentaje son 5 bueno ahora vamos a ponerle color a cada uno de los sectores para que eh, en, en las leyendas son las acotaciones corresponda a cada uno de los colores con los sectores circulares bueno, ahorita, al trazar la gráfica circular ya la tenemos completa con el nombre y la gráfica las acotaciones o leyendas los datos en cada uno de los sectores circulares el color en cada uno de los sectores circulares que corresponde con las acotaciones o las leyendas y el porcentaje de cada uno de ellos